Hola a todos. Buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Lista de Avanzados. Eh, somos Jaime Alejandro y esto es Formándote con Escolario. ¿Qué vamos a ver eh, hoy, Jaime? Pues hoy vamos a ver Quest, que sí. ya saben lo que es, una plataforma de la Consejería de Educación en donde hay un montón de, de juegos. Exactamente, Jaime. ¿Y cómo llegamos a Quest? Pues mira, muy sencillo. Eh, como podéis ver, estoy en Google y he buscado la palabra pues Directamente el primer resultado es la, la web o la plataforma que tiene la consejería para esta herramienta. Como bien he indicado, es una herramienta que te permite crear juegos. ¿Qué juegos te permite crear? Pues mira, aquí lo tenemos. Tenemos los de tipo test. Tenemos el de Roscoe, que simula un, un, un programa famoso de, de televisión. Tenemos los de Adivina. Tenemos uno de videojuegos y de tipo completa y de seleccionado. Eh, directamente en esta web eh, tenemos la opción de descarga y dependiendo de nuestro sistema operativo, pues podemos descargar eh, un formato u otro. ¿vale? como puedes ver aquí Una vez descargado eh, la aplicación o la herramienta en otro ordenador podemos empezar a crear. ¿vale? Wow, qué chulo. Podemos pues, ¿no? descargar una que he visto por ahí de preguntas y del juego ese que dice en el Exactamente, aquí también eh, en el apartado juegos contamos con diferentes ejemplos, ¿vale? Ejemplos de docentes que han ido subiendo su contenido, ¿vale? Nosotros vamos a, vamos a descargar dos tipos de juegos y lo vamos a subir a Escolario, ¿verdad, Jaime? Sí, además es muy fácil, subiéndolo, descargándoselo como Score, lo podemos subir perfectamente a la plataforma. Exactamente, pues vamos al lío. Pues fijaros, cuando estamos dentro de un libro hay una flecha para arriba que es para subir, una, importar un paquete de score y una flecha para abajo que es para exportar un paquete de score. Pues le vamos a dar a la de arriba. Y bueno, le vamos a dar a subir para subir el primer juego que nos hemos descargado, un score de preguntas. Le damos a subir y subimos el score, le damos ok. Y ya estaría ahí la actividad de, de preguntas. Cerramos el modo edición, le damos a, a la actividad y saldría el código de preguntas. Y ahora vamos a subir la otra opción, ¿verdad, Jiménez? Sí, ahora vamos a subir la otra del juego de Rosco, que es muy chula. Para ello hacemos el procesos proceso, le damos a importar paquetes Corn, le damos a subir, lo buscamos en nuestro ordenador. Y cuando lo encontremos, pues le damos a OK. Ya estaría dentro. Está este score. Cerramos el modo edición y le daremos clic y veremos ya el quest del roco. Exactamente. Eh, posteriormente, cuando nuestros alumnos hagan eh, estas actividades. Lo veremos igual que las actividades interactivas, tendrán los resultados en el apartado calificaciones. Pues sí, es muy interesante, la verdad, y muy chulas las actividades que hay ahí en Cogea. Exactamente, pues nada, os invitamos a descargar la aplicación en vuestro ordenador y a ir subiendo los esfuerzos con vuestras actividades al escolario. Y nada, simplemente, como yo no lo no tendréis ese enamorado a vuestro alumno, pues a jugar, a aprender y a divertir. Pues nada, Jaime. Eh, hasta aquí el vídeo de hoy y nada. Como siempre indicamos, si os ha gustado, suscribiros y compartir. Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Hasta luego.